Ya estamos en la última unidad del curso. Hemos llegado al final. Ya conocemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ser voluntarios ejemplares. Pero claro, nos preguntamos cómo encontrar esa organización ideal, ese voluntariado perfecto para cada uno de nosotros. Aunque siempre es complicado, os queremos dar unas pautas muy sencillas que os ayuden a encontrar esa organización y vuestro voluntariado. El primer paso que seguro que todos vosotros habéis probado ya es preguntar a algunos amigos o a vuestros familiares si ya hacen voluntariado y dónde. Pero también puedes preguntar en tu universidad. Posiblemente exista una oficina que lleve temas de voluntariado o incluso en tu ayuntamiento o incluso a nivel de tu comunidad autónoma, de tu región, de tu provincia. Estas oficinas son de atención al público y generalmente además de llevar voluntariado pueden llevar otro tipo de áreas sociales generalmente, pero siempre te podrán asesorar, orientar y explicar distintas oportunidades actualizadas de voluntariado. Por supuesto, siempre puedes buscar en Internet organizaciones que estén en tu entorno o bien en ocasiones existen plataformas de organizaciones de voluntariado donde de a un solo vistazo podrás encontrar todas las organizaciones de voluntariado que trabajan en tu entorno más cercano o incluso redes de organizaciones en un sentido más global y consultar en cada una de ellas si tienen algún programa de voluntariado que te pueda interesar y por supuesto al nivel más alto suelen existir plataformas a niveles nacionales que llevan temas de voluntariado y que te pueden servir para encontrar en distintos lugares ofertas relacionadas con voluntariado que te pueden interesar. Si ya estamos en la fase en la que has identificado varias organizaciones, la recomendación principal es que las visites. Es estupendo conocer en primera persona cada una de esas organizaciones que más te han podido interesar. Puedes visitar su centro, Conocer en ese día a otras personas voluntarias, a la persona responsable de voluntariado que te puede contar en detalle y en primera persona qué es lo que hacen en esa organización. Por supuesto, si no estás tan seguro, siempre puedes escribir un correo electrónico o llamar por teléfono. Lo habitual es que las organizaciones os quieran entrevistar siempre antes para conoceros un poco más y saber en qué perfil de toda su oferta de voluntariado podéis encajar mejor teniendo en cuenta siempre la oferta vigente en ese momento en la organización, pero también vuestra disponibilidad de tiempo, vuestros intereses y vuestras habilidades. El asistir, el visitar esas organizaciones o incluso llegar a una entrevista no os compromete a aceptar ninguna de las propuestas que os hagan. Simplemente os, puede, os permite tener conocimiento suficiente para valorar la posibilidad de hacer voluntariado con ellos. Seguro que alguno de vosotros también os estáis preguntando si lo podríais hacer dentro de vuestro trabajo. Pues bien, esa opción, como hemos visto en la unidad 1, se llama voluntariado corporativo. Es decir, proponer dentro de tu empresa que se organice alguna jornada o actividad con organizaciones relacionadas con voluntariado. Las organizaciones no lucrativas tienen mucha experiencia en el ámbito del voluntariado corporativo. Y si queréis poner en marcha algún tipo de iniciativa de este tipo, seguro que les podéis consultar y os pueden ayudar a definir exactamente qué es lo que más os puede encajar a vosotros y a la organización. A tu empresa le puede interesar porque es una forma de practicar lo que se llama habitualmente responsabilidad social corporativa, porque es una forma de mejorar el ambiente de trabajo entre los compañeros y también una forma de abrir la empresa al el entorno eh, social y del tercer sector de su territorio. Después de tener en cuenta qué organizaciones hay, qué, eh, si quiero hacerlo con mi empresa o no, tenéis que valorar vuestro nivel de disponibilidad y de compromiso. Por eso la recomendación principal es que empecéis con muy poco tiempo y podéis ir aumentando progresivamente, según vayáis conociendo en mayor profundidad a la entidad, tengáis más conocimiento y autoconfianza en las actividades que estáis realizando, conozcáis otras áreas de la organización en las que creáis que podáis aportar más y así poco a poco ir aumentando vuestro compromiso. Lo importante es que podáis asegurar que el tiempo que os habéis comprometido se va a cumplir de una manera relajada que no suponga un estrés, pero teniendo en cuenta que ser voluntario es una responsabilidad. Aún así, ¿ten, seguís teniendo dudas? Pues en la siguiente píldora veremos cómo elegir entre varias organizaciones.